Oye, oh yeah. una vez más quién más que No hay break con nosotros Querías perreo pues te lo di Querías perreo y empecé cantando aquí En el after party bebiendo, fumando y consumiendo lean Y tú pegándome ese pantillín No me interesa si le metemos bien suave Pero rapeando y cantando tenemos la clave La que te borra los dolores de cabeza Y te incita a solo tomar cerveza Querías perreo Querías perreo, vente que aquí no fuimos solo en malianteo Querías perreo, querías perreo Vente que aquí te encanta como te rapeo Querías perreo, querías perreo Querías perreo, querías perreo Querías perreo, querías perreo mami no fuimos pal party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 Y es que el 2020 de nosotros <risa> Una vez más ¿quién más que... ¡El auténtico! El único que brilla con lo propia, cabrón <risa> Dímelo, Santana Oye, es que nosotros la partimos donde sea Querías perreo, querías perreo A ti te encanta maybe, como te rapeo Querías perreo, querías perreo No te gusta el baby lindo, te gusta el feo <risa>